Buenos días, tardes profesora, junto con mi equipo de trabajo conformado por Constanza garce Rodrigo Figueroa, Francisco Paz, Diego Pérez, Fernanda Poblete y quien les habla, Carlos Santipil, les haremos la presentación en formato pecha cucha de la actividad 2 del laboratorio 3 del sistema endocrino. El principal objetivo de este práctico es explicar el papel de la tiroxina en el metabolismo basal de un animal, que en este caso fueron utilizadas ratas de un laboratorio virtual, a las cuales les realizamos distintos tratamientos a cada una para poder evidenciar el efecto que tenía la tiroxina sobre cada uno de sus metabolismos basales. El gasto energético puede entenderse como la energía que consume un individuo en estado de reposo. Para efecto de este práctico, lo obtuvimos mediante la cantidad de volumen de oxígeno consumido por hora, partido de la razón del peso del individuo estudiado. La tiroxina es una hormona producida por la glándula tiroides que deriva del aminoácido tirosina. Su principal función es la regulación del metabolismo basal, aumentando la síntesis proteica e incrementando el tamaño y el número de las mitocondrias. Además, estimula el consumo de oxígeno y la producción de calor. ¿Cómo se produce la tiroxina? La producción de tiroxina está controlada por el hipotálamo, el cual libera la hormona liberadora de tirotropina, TRH, como se puede apreciar en el esquema, la cual estimula la hipófisis para que libere tirotropina, TSH, la que a su vez estimula a la glándula tiroides para que secrete tiroxina. Este es un mecanismo de retroalimentación negativa, ya que un bajo nivel de tiroxina circulando provoca un estímulo en el hipotálamo para que secrete TRH para poder estimular la producción de TSH, la que a su vez estimula la producción de tiroxina. En cambio, si el hipotálamo detecta un alto nivel de tiroxina, inhibirá su producción de TRH para detener la siguiente cadena de procesos. Experimento 1. Consiste en inyectar la rata normal con una jeringa que contiene tirosina con el objetivo de ser trasladada hasta la cámara. Posteriormente se debe configurar el temporizador un minuto y cerrar la llave para que no entre aire del exterior de la cámara con el fin de iniciar el experimento. Al terminar la simulación se conecta el anómetro con la jeringuilla y luego se abre la llave para que la rata pueda respirar. Finalmente se inyecta oxígeno con la jeringuilla para que el nivel de fluido sea igual en los dos brazos del tubo de nube del sistema. Incluso en la rata normal anteriormente estudiada, la que se le inyectó tirosina pesa 249,3 gramos la cual utilizó 7,6 mililitros de oxígeno por un minuto por ende 456 mililitros por hora. Por otro lado según la fórmula de metabolismo basal por kilo de peso corporal tiene 1829,1 mililitros de oxígeno por kilogramo por hora. En el experimento 2 se realizará los mismos pasos que en el experimento 1, pero que la única diferencia es que inyectaremos tiroxina en una rata tiroidectomizada. por ende se debe llevar la rata y configurar el temporizador a un minuto para iniciar el experimento, luego conectar el nanómetro con la jeringuilla con el propósito de nivelear el fluido en los dos brazos en U del sistema. Podemos concluir que la rata optimizada recientemente estudiada, a la que se le inyectó tiroxina pesa 444,3 gramos la cual utilizó 7,1 mililitros de oxígeno por un minuto. Por ende 426 mililitros por hora y tiene un metabolismo basal por kilo de peso corporal 1743,1 mililitros de oxígeno por kilogramo por hora. En el experimento número 3 llevaremos a cabo exactamente los mismos pasos que en el experimento número 2. A diferencia que en el anterior se inyectaba con tiroxina una rata tiroidectomizada, mientras que en este ocuparemos una rata hipofisectomizada, es decir, que a esta se le ha extraído la hipófisis. Luego de realizar el experimento y guardar los datos, pudimos obtener los siguientes resultados. Donde la rata hipofisectomizada inyectada con tiroxina que pesa 244 gramos, tiene un metabolismo basal de 1745,9 mililitros de oxígeno por kilogramo por hora. Al inyectar tidoxina a una rata, podemos decir que aumenta su metabolismo basal comparado con una rata sin inyectar. Esto debido a que estamos compensando la carencia de tidoxina en las ratas extirpadas, devolviendo su metabolismo a un rango normal. ¿Cuál fue el efecto de la tiroxina sobre el metabolismo basal de una rata normal? Una rata normal de 249,6 gramos al ser inyectada con tiroxina, podemos ver que para llegar al equilibrio de fluido se necesita 7,6 ml de oxígeno por minuto, produciendo un aumento de metabolismo basal con una cantidad de 1826,9 ml por oxígeno kilogramo por hora. ¿Cómo es este metabolismo basal en comparación con el de una rata normal? Comprando una rata normal sin inyección de tiroxina con una rata normal con inyección de tiroxina, Ambos avanzando 249,6 gramos, podemos ver un claro aumento del metabolismo basal de la rata inyectada, siendo este mayor por 120,2 ml de oxígeno en kilogramos por hora. ¿Cuál fue el efecto de la tiroxina sobre el metabolismo basal de una rata tiroide optimizada? Esta rata será ser inyectada con tiroxina, podemos ver que para llegar al equilibrio de fluido necesita 7,1 ml de oxígeno por minuto, posiendo un aumento del metabolismo basal con una cantidad de 1732,4 ml por oxígeno kilogramos por hora, el cual es casi idéntico al valor obtenido en la rata normal de referencia. ¿Cómo es el metabolismo basal en comparación con el de una rata tiroidectomizada? Comprando una rata tiroidectomizada sin inyección y otra con inyección de hidroxina, ambas basando 245,9 gramos, podemos ver un claro aumento del metabolismo basal de la rata inyectada, siendo esta mayor por 195,2 mililitros de oxígeno en kilogramos por hora. ¿Por qué se observa este efecto? Porque debido a que ambas ratas se han movido la gran la tiroides, su metabolismo basal está dado haciendo más bajo comparado a niveles normales, debido a la falta de hormonas generadas por este. Una de estas siendo la tiroxina. Claro está que una rata sin inyectada con tiroxina compensa la falta de la glándula en su organismo de forma temporal, así volviendo a niveles de metabolismo basal normales e incluso eso El metabolismo basal aumentó en comparación con una rata sin inyectar, presenta un aumento de poco más de 200 unidades, en compasión con la rata sin inyectar. El por qué se observa este efecto se debe a que con la ayuda de la tiroxina la rata puede regresar a niveles normales de metabolismo basal, niveles previamente alterados por la extracción de la hipófisis. Podemos concluir que la tiroxina es una de las hormonas más importantes en el mantenimiento del metabolismo y la temperatura corporal, además de evidenciar sus diferentes efectos en una rata normal, en una tiroidectomizada y en una hipofixectomizada. Otro de los mecanismos que se utilizan para poder evidenciar este efecto sería medir la concentración plasmática de tiroxina libre con ayuda de métodos de radioinmunoanálisis adecuados.